¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí saludo el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Galaxy de x 98 bhp Este radio se lo preparamos para nuestro Compa 1028 El Chucky Y sí, este es uno de los radios más populares de los más populares con amplificador integrado Lamentablemente este modelo que es el Galaxy Dx98BHP ya es un modelo descontinuado, ya no vas a poder encontrar este radio nuevo, todavía hay muchos que andan ahí en el mercado, en radios usados, pero aquí en Mr. XCV Shop ya no contamos con este modelo, el Galaxy DX98BHP, de igual manera nos los puedes enviar si tú tienes uno para que hagamos algunas modificaciones en él, en este conservamos el toque original del radio como podemos observar mantenemos el frente la iluminación original en la parte de abajo tenemos un ventilador con iluminación led en color rojo y en la parte superior tenemos instalada una caja de llamadores esta caja tiene 30 llamadores de entrada y 6 músicas de fondo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 Este es el llamador número 4. Este es el llamador número 5. Este es el sexto llamador de entrada. Este es el llamador número 7. Y este es el octavo llamador de entrada. Estos son algunos de los llamadores de entrada. Para no hacer más largo el video, no voy a poner los 30, solamente los ocho primeros. Y esta es la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 3 Esta es la música de fondo número 4 Música de fondo número 5 Y esta es la sexta y última música de fondo Ahí tenemos seis músicas de fondo y los llamadores de entrada. Al final tenemos el, el control de la barra de LED. Tenemos dos efectos diferentes. O podemos apagarla también. Del lado del medidor, donde tenemos el medidor, la aguja, tenemos los llamadores de entrada. En el centro el control de volumen para las músicas de fondo y del lado del selector de canales o el selector de frecuencia podemos encontrar los 2, 4, 6 músicas de fondo y el control de la iluminación. Así es que ya saben, si, usted tiene, si ustedes tienen un radio como este y quieren que se, se vea algo así pueden ponerse en contacto con nosotros al número 619-454-2902.